Vamos a volver al living para darle la bienvenida a nuestros invitados que ya nos acompañan. Estamos con Paula Barbosa y Lorenzo Flamarique, a quienes nos con un gran aplauso. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias por venir, un gusto tenerlos por acá. La verdad que qué ganas de conocer más Ay, sobre sí. esta actividad. Ellos son instructores de, voce, de buceo, de la escuela de buceo Aconcagua. Uh -huh. Y uno se pregunta, ¿buceo? ¿Acá en la provincia de Mendoza se, se puede? ¿Se hace esta actividad? Así es, así es. Bueno. sí. Eh, no es una actividad que, bueno, obviamente vamos a realizar al mar, uh -huh. pero también en agua dulce se puede practicar. Uh -huh. ¿Puntualmente dónde lo realizan esto? Lo realizamos en el dique Potrerillos. Uh -huh. eh, la mayoría de las prácticas, igual, en cualquier espejo de agua de se la puede... provincia se puede bucear. Uh -huh. eh, la modalidad de, de acá que nos caracteriza es que es un buceo de altura y un buceo uh -huh. entre la, en el lago, entre montañas. O sea, tienen, uh -huh. si bien no es el mar... Eh, tiene su, su valor igual, digamos. Pero, por Obvious, supuesto, claro, uh -huh. agua muy fría también. Sí. Hay que bancarse, ¿no? Sí, bueno, sí. obviamente ustedes tienen todos los trajes y demás. ¿Es el mismo equipamiento que usan los buzos que estamos acostumbrados a ver, qué sé yo, en las películas, uh -huh. en documentales, para los océanos o tiene otras características? Y en general, en general es muy parecido el equipo, no. solamente que se requiere determinado equipamiento técnico para... Lo que es las distintas profundidades uh -huh. y sobre todo para el frío. Claro. Para el frío sí se necesitan sí. trajes de neopren un poco más anchos, uh -huh. eh, que son más complejos de manejar, Ajá. dada su densidad, pero Bien. sí, son muy parecidos los equipos. Perfecto, siempre con oxígeno, ¿no? En realidad es mm. aire. Ah, mira. Dependiendo del tipo de buceo que se va a realizar, okay. se pueden hacer mezclas gaseosas, bien. pero normalmente se bucea con aire en el tanque. Ah, mira. Es el mismo aire que respiramos sí. acá en superficie, se almacena en el tanque y se respira afuera. Ah, bajo bien, el agua. mira. Pero ah. no es oxígeno, porque. Porque cuál sería la diferencia. Si fuera oxígeno puro, podríamos correr el riesgo de intoxicarnos por oxígeno. Claro, el aire también tiene nitrógeno. Claro, tiene Claro, claro. Tal cual. No, qué interesante. ¿Esas imágenes son de ustedes? Exactamente. Ay, jugando al tatete. Mira cómo se divierte. Esa ¿quién pudiera? Eso fue la semana pasada, de hecho. ¿En dónde estaban ahí? Estábamos en el dique Potrillos, fuimos a bucear los dos. Y hicimos un tatetí en el medio del... Qué, ah, ¡Qué buena onda! Chicos, ¿y necesitan alguna característica puntual? Si bien decían que se puede hacer en cualquier lado, por ejemplo, la profundidad o algo puntual para poder hacer buceo, alguna característica donde no se pueda hacer en algún tipo de agua? Eh, mira, primero es una actividad que está regulada Ajá. ahora por Náutica de Ajá. la provincia, entonces eh, si necesitas una autorización, bien. un plan de buceo. Ajá. Eh, y no sé si hay alguna otra No, dependiendo ruina. de las distintas áreas O los lugares donde vayas a practicar la actividad sí. es, eh, Son los, los requisitos Que te exige uh -huh. la, la entidad que se encarga de controlar La actividad Bien. Para, para realizarla uh -huh. eh, Por ejemplo Cuando hemos buceado en el mar en Puerto Madryn uh -huh. eh, no, no hay muchos requisitos Que cumplir, sino uh -huh. que eh, con los estándares básicos los se básicos puede suficiente. realizar la actividad. Bien. Acá, por ejemplo, en Mendoza sí es un requisito el de presentarse ante la autoridad, que es náutica, uh -huh. presentar tu plan de buceo, decir a qué profundidad vas a bajar, cuánto tiempo vas a bajar, okay. uh -huh. quién los va a asistir, en qué lugar se va a bucear. Todo esto para asegurar que sea una actividad de, cuidada, ¿no? segura, que no ocurra ningún tipo de accidente. Ah, exactamente, al ser uh -huh. una actividad de riesgo... ¿Cómo se le llama? Hacer una actividad de riesgo, Bien. es muy importante que también uh -huh. estas autoridades también nos acompañen Bien. en el caso de que ocurran accidentes si nos asistan. Uh -huh. Pongamos el caso hipotético, día sí. uno, soy alumna de buceo, llego a la escuela con cagua, ¿con qué se arranca? ¿Cuál es el primer pasito para <risa> llegar a esto que estamos viendo de jugar al tatetí, así <risa> y, y estar abajo del agua? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? Y podemos decir que en un primer momento vamos a arrancar con una clase teórica. Bien. En uh -huh. cuanto vamos a conocer las, las, las distintas partes que tiene el buceo, tiene uh -huh. muchas partes. Del estudio de, de la física, Ajá. un poco de, de anatomía, del Bien, cuerpo. Para comprender en definitiva lo que uno está haciendo. Exactamente. Claro. Y después, muy de a poco, se va introduciendo a lo que es el agua. Siempre Ajá. acompañando con la parte de la clase teórica. Bien. Pero es muy importante que, que también se vaya acompañando las dos clases a la vez. Y se arranca, por ejemplo, qué sé yo, una pileta para aprender a usar todo lo que es el. el el equipamiento. Eh, el no es algo determinante, mm. pero muchas veces si sí se acompañan con prácticas en piletas Bien. Eh, para después ir a lo que es aguas abiertas, Ajá. lo que se llama. Eh, pero de todas formas, siempre el instructor va a estar al lado tuyo, claro. eh, controlando tu flotabilidad, uh -huh. eh, tu respiración, eh, para que sea algo... Siempre es seguro el buceo, uh -huh. eso... Tiene que quedar claro digamos que es una actividad segura, tiene sus riesgos, uh -huh. hay que respetar reglas, leyes físicas, uh -huh. Uh -huh. todas aplicables, pero, eh, pero es seguro. ¿Y cuánto Teniendo. es lo más profundo que ustedes han logrado descender? ¿Tienen algún récord, alguna medida? No, no es un, no es un asunto de récord, sino que es eh, distinto, los distintos niveles que se van haciendo sí. a medida que vas haciendo los distintos cursos es la mayor la profundidad que puedes lograr, digámoslo así. Ah. En, en un principio, las cosas más importantes o más lindas entra, están entre los 10 y los 20 metros. Uh -huh. Yo la profundidad máxima que he bajado son 45 metros en, ¿En Chile. Dónde? Ah, en Chile. En Chile. Eso en... les quería preguntar si había algún sí. lugar que, se hayan, que hayan ido a bucear y que digan, wow qué lindo lo que vimos acá, o por dónde han hecho la actividad. Como dice Lorenzo... Eh, lo más lindo, en general, la, la mayor eh, vida marina se encuentra en los primeros metros, sí. sobre todo también lo, los colores, porque la luz solar se va perdiendo claro. a mayor profundidad. Claro. Entonces, los buceos más lindos, por así decirlo, son okay. en los primeros metros. Bien. Pero a veces, eh, por ejemplo, en el mar hay naufragios que están en el fondo. Sí. <ríe> entonces Va, eh, por lo menos mi buceo con mayor profundidad fue un naufragio a 38 metros y bueno, bajé uh -huh. básicamente a esa profundidad para, para poder investigar y ver el barco. ¿Y qué encontraste ahí, por ejemplo, en el barco que... de ese re loco, ¿no? de sí, muy como Titanic <risa> <risa> Me imagino que uno se sorprende no con las cosas que puede llegar a encontrar. Es como un mundo aparte. Es otro el mundo. océano, ¿no? ¿Sí? La, las aguas. Sí. Eh, la verdad que es muy místico encontrar el, el barco Ajá. bajo el agua. También depende de qué tanto está conservado, pero wow. podés estar en la parte de, del timón, eh, podés ver los baños, las habitaciones... Oh. Oh, qué loco, Divertivo. Eh, Divertivo. qué cofado. Sí, bueno. depende, depende del tipo de naufragio, es lo claro. que te vayas a encontrar. Hay barcos pesqueros, hay barcos cargueros. Eh, en, en, en cuanto a lo que a mí me gusta... Es la parte de los naufragios Ajá. lo que más me, me atrae. Uh -huh. Porque siempre te encontrás animales o buena fauna y están de habitando que ahí. Es exactamente. Oh. Uh -huh. Entonces, en las bodegas de carga uh -huh. y los buques son muy grandes. Claro. En Puerto Madryn hay, uh -huh. hay gran cantidad de eso. Uh -huh. y, y es lo más divertido para mí. ¿Y ¿Y cuán? sí, no, no, ¿Cuánto es lo máximo que pueden estar bajo el agua? Obviamente ah. depende del tanque. Pero, ¿cuánto es lo que se puede estar? ¿Hay algún tiempo límite? El tiempo depende mucho de la profundidad. Uh -huh. eh, a menor profundidad se puede estar más tiempo, pero en el buceo pasa que afecta mucho el tema de la presión. Mm, claro. Nosotros estamos una determinada presión a superficie. No me quiero volver muy técnica, uh -huh. pero es interesante explicarlo. Y cuando nos sumergimos es el, el agua, esa columna de agua, uh -huh. también ejerce presión sobre nosotros. Uh -huh. Eh, por eso, no sé si algunas veces has sentido que les duelen los oídos sí. cuando sí, bajan claro. en la pileta. Uh -huh. Básicamente, porque nosotros tenemos cavidades aéreas dentro de nuestro cuerpo que, al aumentar la presión, si no las recomponemos, pueden sufrir daños. Uh -huh. El tema con los gases pasa lo mismo, aumenta la presión de los gases. Uh -huh. Entonces, nuestro cuerpo tiene cierto tiempo de tolerancia. Bien. Uh -huh. uh -huh. eh, por eso, si a, ma a mayor profundidad podemos correr otros riesgos con el tema mm. de los gases. Es como si en, nos metieran un gas a presión en los tejidos. Por sí, así. Claro. Claro. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Entonces, eh, eso bueno nos limita un poco el tiempo y después tenés que respetar ciertas reglas o leyes como una velocidad de ascenso, eh, la cual es 9 metros por minuto. Mm. Tenés que respetar ciertas paradas descompresivas, que se llaman. Y ahí vienen también todos los accidentes. Si uno no planifica eh, el plan de buceo o no, no respeta estos tiempos profundidad, uh -huh. eh, pueden ocurrir accidentes pero también es un tema que está estudiado y se puede evitar. Perfecto. Me imagino que hay mucha gente que nos está viendo que dice wow, esto es como un sueño para mí. Total. Y dicen, no sabía que se podía hacer en Mendoza. Pensé que, qué sé yo, tenía que viajar al Caribe para hacer un y No, acá en la provincia se puede. Entonces, me gustaría, chicos, que, que expliquen brevemente qué requisitos tiene que tener una persona que quiere iniciarse en esta actividad, que quiere ser un futuro alumno de la escuela Aconcagua. La verdad es que, en cuanto a la lista de requisitos, no es muy, no es muy amplia. Uh -huh. Básicamente es animarse un poco. Bien. ¿Edades? No, tampoco. ¿No? Me no, menores de edad, personas uh -huh. mayores. Bien. Inclusive hemos, hemos acompañado en nuestro transcurso en la escuela de, a personas que no sabían nadar. Ah, mira Entonces, uh -huh. inclusive personas que no saben nadar pueden aprender a bucear. y uh -huh. De hecho, aprenden y bucean muy bien. Entonces, la lista de requisitos la verdad que no es muy amplia. Los miedos se van perdiendo. Uh -huh. Uno se va acostumbrando. Al principio es muy incómodo el equipo. Entonces... Abajo del agua uh -huh. estás muy incómodo, claro. pero después te vas acomodando y, y, y vas fluyendo mucho más. Y por uh -huh. último, y para cerrar la entrevista, ¿qué fue lo que a ustedes eh, los acercó a esta actividad? ¿En qué momento dijeron, ¿Qué? me pinta el me buceo, esto. me voy a formar para ser instructor, voy a hacer esto como una actividad, como trabajo? ¿Cómo fue que se acercaron? Uh -huh. Por mi lado, yo la primera vez que buceé fue en unas vacaciones en Brasil, el uh -huh. famoso bautismo que... Uh -huh. Que podés realizar. Eh, la verdad que cuando me sumergí me encantó. Dije, esto es otro mundo, hasta el mundo terrestre, el mundo submarino lo quiero conocer. Y cuando vine acá a Mendoza, eh, averigué por escuelas, vi que, que te podías formar. Lo uh -huh. importante también es que uno formándose acá obtiene una certificación internacional ah, está muy bueno. que te muy sirve en cualquier parte del mundo. Entonces ah, es muy interesante poder practicar, formarte acá y después cuando te vas de vacaciones o organizas un viaje a otro lugar, estás tranquilo, claro. tranquila y la podés disfrutar uh -huh. eh, muchísimo más que si no tuvieras la práctica. Uh -huh. Está eh, buenísimo. Así que por mi lado, bueno, fue... Fueron las ganas de, de descubrir el, uh -huh. el mundo submarino y la sensación también debajo del agua que es de respirar y de, y de no sentir cierta gravedad. Claro. Qué lindo, estar flotando. Claro. No, claro. Qué lindo. ¿Y en tu caso, Lorenzo? En mi caso, bueno, eh, tengo una historia muy parecida. Uh -huh. Hice un bautismo, también fue en Puerto Madryn Ajá. y nos llevaron... ¡Qué frío. En, en, <risa> <risa> Nos llevaron a bucear con los marinos ¡Uy, uh, uh, qué divertido! Y, qué y eso fue... Muy choqueante me, me impactó mucho y volví, apenas llegué a la provincia, empecé a buscar también escuelas de buceo, sí. me contacté con el instructor y, y no pude parar. Ahí se convirtió en una pasión. ¿Tienen redes sociales? Digo, la escuela además, porque seguro hay mucha gente que dice, bueno, claro, me voy buscarlos. a meter a investigar, quiero dejarles un mensajito, alguna pregunta, consulta que haya dejado pendiente, los pueden ubicar por ahí. Sí, sí. Eh, en, en Instagram está como buceado con cagua. Ajá, muy bien. Y si no se pueden comunicar con cualquiera de nosotros. Pero, dos, mira, ahí están los Instagram de los chicos. Que podemos. Les mandan un mensajito. Podemos uh -huh. contactarlos con los instructores de forma directa. Muy bien, excelente. Bueno chicos, ha sido un placer enorme Gracias tenerlos por, por acá, conocer un poquito más de esta actividad. ¿Algún día nos vamos a animar o no? Sí, claro, y por favor. Y nos Me vamos encanta. a bucear y jugamos al tate <risa> Ahí nuestra firma. Me encantó chicos, Muy un gusto. Gracias por venir Gracias a nosotros. A ustedes. Gracias. Gracias Seguimos a...